Hey, no es lo mismo que tú tires que te estén tirando. Recuerda que no es el calibre, policía, ah, policía. Ah, el tirador. Look. Lexico y la cuarenta, soy Woody, la serpiente en bota. Tú queriendo guerrear con el bastón, pareces el 10 de sota. Ah. Dicen que no creen en ninguno, pero las bancas son de botas. Olympic Flow sonando por tu zona, voy por ahí paseando con la tropa. Todos las bogas brindar la morena chipear. El carbón está atrás, viviendo no el trash. pero encima el drill. Siempre ready for you, Esto es bien fácil. Dime quién contra mí, hago lo que me da de la fucking gana. Mamen envidioso brillan mis cubanas haciendo cueroso huele a marihuana Música con calle, de cazar te dan ganas Entrando los goles, tumbamos al arquero Mis está están bajo cero, un el cash, un aguacero Viene raíz, un par de terrenos Como IT, vivo en el cielo, Anthony Bright, adicto al cuero Antonio Bandera, con los cazando los puercos al cartero Salsa mi flavor, pago Rosero, controversial como un montero Tengo gelato, también el cartero, ready pa el duelo como guaco. En la candela como camello, yo soy un oso revuelto mi cuero, panal de abeja, un par de agujeros, tumbando novela, Pablo Bosch. Siempre andamos con, con todos la goba brindar, la morena chipia, el carbón está atrás, viviendo no el tras, pero encima el drill, siempre ready for cue. Esto es bien fácil, dime quién contra mí. Hago lo que me da de la fucking gana, Mamen envidioso, brillan mis cubas. Acento o huelen. Marihuana, música con calle de casa te dan ganas A los que la guagua en el cobertizo Antes de los 20 quiero los relojes suizos A la buena bueno, pero a la mala un erizo viéndote la salud cabrón sin previo aviso El Fadel lo dijo una vez No caminan donde piso Y todo este nivel es porque así Dios lo quiso. Mándole a la cultura chantándole la pura Y a la baby la mojo cuando les armonizo Control de todas las cultura Me veo impresionante Desde los 16 metiendo cambios los antes Le metí el pie y me volví más arrogante Alejo haciéndome el fe y yo mirando mis llamados Spicy moviendo moviéndome adelante Las acciones de banco relevante No 13 en de terror, Jason y Freddy regando rol. 13 en ocho de terror, Jason y Freddy regando horror A todos un cosechando respeto, sembrando el miedo como agricultor Casi para 30 yo no estoy pa' juego, caleta, me pide diamante dinero, abuelo, dijo real escasea, por eso yo pongo a Dios en la mira, cilindro con manilla en caña, no pierdo al que de ella, pero ella nunca se empaña, la bajetes de Gran Bretaña, Winston Churchill dando batalla, quieren ganarse todo el respeto, cocto tu con cualquier tu hazaña. <risa> oh, yeah, man. No te desayas. Lessico y griego. Griego y Lessico. No es lo mismo. No se comparen. que no sufran. Smart Music. Dime los clowns. A los controles. Pa' el Bell Gallery. Andamos con Papi Jago. El manager, el manager el de tu manager. Hueputa. Del rayo y el tridente. Olympic flow! <laughs>